给你把鬼都打 hey. hey. Bueno, caballero, ¿qué le puedo ayudar? ¿Qué tiene? Tiene la contractura en la espalda. Tiene una en la espalda. Pero aquí hacemos pruebas de COVID y oh, encontraremos no? un paso un ¿eh? Bueno, vamos a acostarlo ahí a la camilla para hacerle la revisión de acuerdo. Oh, no, no, no, no. Okay. vamos a pegarle una revisión ahí para ver qué es lo que esto tiene, ¿de acuerdo? Si es una fractura, si es... Aquí podemos ver, hacerle examen de todo. Principalmente a ver si no tiene COVID, ¿verdad? Pero, eh, si gusta, se, se apuesta aquí en la camilla. Ok. Voy a ayudarle a levantarse aquí. Venga, pon aquí, el pie. Pon el paro. aquí, ponga aquí. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. aquí. Ay, no, no, pues póngalo aquí, póngalo aquí. No, no, güey, no, que lo ponga aquí. No, este aquí. Ahora sí venga, adelante, adelante gracias, gracias. ¡Uy! ¡Huevón! ¡Huevón! <risa> <risa> sí. No, no, pero sí, Ya voy a revisarlo, vamos a, a revisar aquí cómo tiene. Pero, pero, se está muerto, weón. Está muerto. Está Va. Ah, no no, sí, está grave, se está grave. voy, voy, a, voy a hacer mi va, espérate. qué va a hacer, qué hacer, a hacer, ¿Voy a hacer ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, sí. espérate, oh, es pues. No, no voy a decir No a No, no, no, espera espérate, espérate. Va a dar 15, No sé ¿sí, qué. <risa> ok, espérense, ahí va, espérense, ahí va Está un poquito aquí, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. <risa> Ok, ya, vamos por acá, vamos a hacer un Vamos a organizar aquí Hermano, usted lo que tiene son los ahí a bueno, sí Sí, eso lo que tiene son los bridges. Ahí a lo vamos a mandar, lo vamos a mandar con.. Un... Vamos a, a hacer un extractor aquí, vamos a para qué? le voy a extraer las dos brises. ¿por dónde? espera, vamos a traer las dos brises. vamos, hazlo. no para la nariz, no no no, para aquí. ahí, hazlo hazlo seguro. ahí va. tres no, no. ahí, ahí, ahí ay ahí, ahí, ok vamos a matarlos primero. ¡ok! Aha. va va va ya ya ya no no okay vamos a esto ahí vamos a hacer la prueba del COVID también pues hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy a hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy hoy ¿Y esto qué es? ¡Tabum! ¡Tabum! bomba! ¡La bomba!